Orar sin desanimarse. Sí, hermano, hermana, es importante la oración. No te desanimes. Sigues orando. Esa oración de confianza, orando y orando, presentando tu familia tu trabajo, la iglesia, las comunidades, presentando también ante el Señor tu vida personal. No te desanimes, sigues orando, orando con fe, con piedad, con devoción, con adoración. Que la Virgen interceda por ti, por tu familia. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.